planetas, 809 islas, 7 océanos, 6, 6 continentes, 5 sentidos, 4 estaciones del año, 3 áreas de concientización corporal, 2 opciones, innovación y formación una escuela. una escuela. y te da la más cordial bienvenida comenzamos.